Frase. Puedes repetirlo, eh, Después la segunda fase vamos a meter. Atendemos, vamos por favor? La segunda fase vamos a meter un balón de baloncesto y vamos a jugar y el.. Sí, Bueno, se supone que hay que infectar con la de baloncesto. Y después la tercera fase vamos a acercar un poco las porterías y eh, con la de balonmano meter la portería, ¿vale? Entonces. Eh, otro rol, que es el cañón. Los cañones van hasta los lados donde están las pelotas por fuera del campo y va a haber, eh, en cada equipo hay cuatro cañones, es decir, dos a este lado y dos al otro lado de su campo. Su objetivo es con la pelota evitar que los piratas pasen, es decir, si te viene uno corriendo cerca, pues tira e intenta darle, si le da, lo han a matar. ¿Qué pasa? Si, lo, si los piratas corriendo los obstáculos por intentar esquivar se caen al agua, tienen que ir corriendo y llegar a tocar la pared de su campo. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si yo vengo de aquí para allá y me caigo aquí, pues tengo que ir corriendo y tocar la, la pared. Entonces, para ellos basta el tiburón, que es el tercer rol, y su objetivo es pillar. Es decir, si un pirata se cae, pues tiene que ir corriendo ahí a pillarlo. Igual con los cañones. Los cañones, al tirar la pelota, si tiran la pelota y la pelota se le queda dentro, pues tienen que ir corriendo por la pelota, pero el, pillón, el tiburón también los puede pillar. ¿Qué pasa si el tiburón pilla a cualquiera, ya sea pirata o cañón? Pues tiene que ir a, a su base, que va a ser la línea de esta negra que une con, la, con el campo de baloncesto. Pues ahí va a estar Sergio va a estar en la parte de allí y yo voy a estar en la parte de aquí. Entonces, tenéis que venir a nosotros y darnos la palma. Y tenéis que dar tres vueltas al campo de baloncesto. Y nos tenéis que dar la palma. Es decir, una vez tú me das la palma, eh, yo sé que empieza, me la da otra vez, una vuelta, dos. y, y que tres. Pues hacer que, hacer que su equipo, el equipo rival, tenga menos jugadores dentro. Entonces si pilla a los piratas, ¿qué pasa? Sus piratas no pueden estar puntuando, tienen que cada estar dando tiene un tiburón Exacto. sí Exacto, cada equipo tiene, hemos calculado que somos 11, no sé si ha faltado alguien, y eh, van a ser 6 piratas, 4 cañones y un tiburón. En caso de que seamos 10, reducimos el pirata y son 5 piratas. Claro, ahora no vamos a ver quién falta y quién no. Ahora, otra regla, otra regla, si, si escapando del tiburón, nos salimos del campo, es como si nos hubieran pillado y tenemos que dar las tres vueltas también. ¿Pero quién da las tres vueltas el tiburón o los que van a Los que pillan, el tiburón está dentro el tiempo pillado. Si a ti te pilla el tiburón, tú tienes que dar tres vueltas al campo, ah, vale. empezando por, por nosotros, donde estamos nosotros. No cuenta hasta que no nos choca los que estamos fuera, nosotros ser, somos los que estamos. Para salvar, aquí sí si no tenemos que tocar la pared. Claro, es decir, una vez te caes de los, del obstáculo, tienes que llegar a tu campo y tocar la pared sin que te pille. Y 26. eso es que te has salvado. Una vez ya has tocado la pared, pues empieza otra vez a el camino de obstáculos. 26. Como 26 alumnos. Ya queda ir más rápido o más lento. Exacto. ¿Cuánto? Sí, vale, sí, sí. Vas por el suelo. Porque te has caído ya. Tienes los obstáculos por el medio. Claro, pero no te puedes montar los obstáculos. No puedes no, usar agua? los obstáculos. No, es para no, el no. suelo, tal tiempo. Si tú te caes al agua, es decir, no estás encima de un obstáculo, que sí. como obstáculo también encontramos de, contamos de dentro de los aros, eh, estamos en los obstáculos, el tiburón no puede pillarlo. En el momento que nos caemos, un caño nos golpea, nos bajamos del obstáculo en el que estemos y tenemos que correr corriendo zona. Por el agua, sin subir a ningún obstáculo. Y esa es la zona que va a recorrer el tiburón. Sí, mientras vayas por encima de los obstáculos puede pasar por los niveles del día. Vale, dos cosas más. Eh, dos cosas más. El agua y el lado. Si miramos el campo, en el medio hay tres pelotas, ¿vale? Es decir, ahora cuando empecemos, si. Vais corriendo rápido y llegáis primero a la pelota, pues se la podéis pasar a vuestros cañones y vuestros cañones van a pasar de tener a lo mejor dos pelotas a tener cuatro, que es mejor para ellos, ¿sabes? Y otra cosa, el círculo central del, del campo de baloncesto es como zona segura, es decir, los cañones ahí no te pueden dar. Y si ¿Cómo por va? ejemplo... El círculo central. Sí, donde eh, la, la, la, la galleta. Y después, eh, si yo por ejemplo soy de este equipo y tengo que llegar hasta allí, el cañón no me puede disparar hasta que pase medio campo. ¿Vale? ¿Alguna otra? No, para cuando que de salvarse, ¿o hay nada más que correr atrás. Evitar, pasar tu, tu, ¿Tu línea, vuelve línea de base. Si ¿Sí? tú acuerdas, si imagínate, yo si decidí, me allí la Pero paso esta línea la zona de aquí a de tienes que volver por tu zona, no puedes salir de por tu No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, como he dicho, entrando a la zona, que la zona, si no ir para mí, es detrás de esta línea naranja aquí dentro, más o menos aquí a la altura de la negra. ¿Vale? En el rectángulo de ese que la no fase. La segunda fase, cuando ya llegamos a la segunda, tenemos se que bajar la cara aquí infectando y la tercera es metiendo goles en la portería de la normal. Vamos cerca y va a haber otro rol que va a ser portero, quizás. Y ahora, cuando aumentamos la pelota, pues explicamos. Tengo hacer más puntos que los Claro, sí, tu claro. equipo tiene que hacer más puntuación que el equipo arriba. Por Pero eso hace falta eso, una buena atención bueno. entre todos, porque los cañones tienen que defender vuestra base, el tiburón pilla más ya al resto, para que sean menos piratas corriendo, eso ya un poco está perfecto. ¿El tiburón sí. puede pillar al cañón? Si, él, si tira la pelota y la pelota se queda adentro, y él va corriendo con la pelota, lo puede pillar. Es decir, el cañón cuando tira la pelota tiene que ir a buscarla. Sí, claro. O sea, el cañón no tiene un por eso, Por, por eso el no fuera. Uno tira y el otro puede ir rápido por allí. Si no notaba el cañón que pasaba? Que te ha matado y es como si tuviera si si caído. Exacto. Yo estoy por aquí. Me da la pelota, pues me bajo y no se me voy recorriendo a mi campo. Vale, una, otra para cosa para importante. Está uh. muerto igual. Ah. Está muerto igual, tiene que esquivar. Eh, otra cosa importante, eh, por ejemplo, si yo soy pirata y tengo que defender, me viene y yo quiero defender, me puede poner y decir, imagínate que va a empezar el banco, pues como que lo obstruyo. Y entonces echáis un pie a los tijeros. ¿Qué pasa? Si el defensa gana, se sigue jugando. Y si el atacante gana, el defensa tiene que ir a rápido a tocar la pared. ¿Por qué? Porque así se beneficia, es decir, mmm, que no haya todo el tiempo haciéndole <risa> molestando. Claro, si no es imposible pasar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Me otra vez de que que a la cuando te cae el agua o cuando te da un perdido. cañón. Cuando te cae un obstáculo, podría ¿no? Vale, así que, que, ¿alguna duda más? Se le puede, con el, ca ¿El cañón le puede dar mientras esta jugando el repetida. ¿no? Sí, sí. Es que esa es la idea, ¿Vale? de de detenerlo, es para que el otro se quede en la zona sí, la y el cañón te dé. Vale, ya. Pues vale, nos vamos sí, a quedar aquí, pica y corazones. Y tres Y diamante a ver cuántos somos de cada... 26 tiene Sergio. Digo, <tose> 好 I <laughs> don't La banda se abrió se abrió. Se abrió. Se Toma. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Aquí ¿Así? subo ¿Así? ¿Así? bajo de la Sí. sí, Vale, ahora